Hola a todas y a todos. Hoy hemos iniciado el periodo de consultas que marca el artículo 51 para despidos colectivos en Banco Santander y Banco Popular. Comentaros dos cosas. Comisiones Obreras no dejan a la gente a los pies de los caballos. Por lo tanto, afrontamos este proceso con dos exigencias fundamentales. Primera, que la empresa rebaje sustancialmente el número de personas afectadas en el DR. Segunda, que la empresa rebaje la edad de prejubilación de tal manera que las personas afectadas puedan acceder a prejubilaciones como forma no traumática de reducción de empleo. Y tercera, y no menos importante, la empresa tiene que dotar de recursos suficientes para que las personas que no puedan acceder a, la, a una prejubilación, a una salida no traumática, por la vía tradicional, pues puedan acceder a bajas incentivadas en condiciones que verdaderamente sean, se encuentren cómodos y les permita salir de la empresa de una manera no traumática. Ah, y la participación de comisiones obreras en este proceso, evidentemente, añade un plus de tranquilidad a todas las personas afectadas. Las causas organizativas y las causas productivas que la empresa legal no tienen por qué significar una destrucción masiva de empleo. Y ese se lo hemos indicado a la empresa. Asimismo, Comisiones Obreras también hemos dicho en la mesa hoy de negociación que es imprescindible que haya capilaridad. Es decir, que haya personas del servicio central que puedan pasar a la red y que haya personas de la red que puedan acceder a las prejubilaciones. Comisiones obreras nos enfrentamos a un proceso que es duro porque es una salida de, de personas de, de Banco Santander y a nadie le gusta, por supuesto. Pero nos ponemos a disposición de todas las personas afectadas para que cualquier duda, cualquier inquietud que, que tengáis, nos os pongáis en contacto con nosotros lo podamos resolver.